Si quieres cruzar el Nilo sobre un cocodrilo, siéntate y recita este hechizo de un antiguo papiro griego. Escúchame, tú que vives en el agua. Soy uno de los que están en el cielo y andan en el agua y en el fuego y en el aire y la tierra. Devuelve el favor que se te hizo en el día que te cree y me solicitaste. Me llevarás al otro lado, pues yo soy. Entonces, di tu nombre.